Vamos Maco. Eso es. Otro hermoso. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Mucho pescado. Bien Maco. Bien otro más. Otro otro. Y se fue el doblete. Sí doblete era. Eh. En la última había otro chiquitito. Bueno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 Mostrar, mostrá, mostrá ¿sí? levantar un cachito, mostrar de atrás vemos la autopista. Mostrar el pejerrey para arriba, levantar el pejerrey. Pero ¿No levantá con la caña ahí. ahí está. Y atrás la autopista, para que vea la gente. ¿eh? Bueno, ¿eh? venís de la autopista, bajás y tenés la lagunita para disfrutar. Todo gratis. Todo gratis. Seguimos. Bueno, Miguel, venimos con otro. Con otro Bien ahí, ¿eh? Ese es el pejerrey que hay acá. Sí. Es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 Thank <laughs> you. Buenísimo, con Tutti y Coes ¿eh? Otro más. Otro más ahí, buenísimo. Y seguimos, seguimos, seguimos. seguimos. Aeroclub, para divertir con los chicos. Me conviene con otro, a ver. pirulines. Miguelito, ahí está. ¿Eh? Seguimos, ¿eh? Pegado a la autopista para que la gente se divierta. Mostrame, mirá, lo sí. que es. la autopista hacia la izquierda. Allá está la autopista La Plata Buenos Aires.